Entonces, estamos aquí en uh, San Carlos, uh, el capital departamental del departamento Río San Juan, con los compañeros de la Policía Nacional, el uh, suboficial mayor uh, Ana Cecilia Arrana, y el compañero subinspector Javier Antonio Bolaños. Quizás ustedes podrían hablarnos un poco de los acontecimientos del... El día 12 de julio de 2018, cuando ustedes en su delegación de policía en El Morito estaban atacados por un grupo grande de activistas y militantes del movimiento el llamado Movimiento Campesino. ¿Podría decirnos qué les pasó ese día? Bueno, eh, el 12 de julio, ¿verdad? del 2018, nosotros nos encontrábamos en la unidad policial de Morrito, lugar donde nos encontrábamos trabajando, eh, nos encontrábamos con mis compañeros, éramos 13, estábamos en la delegación porque realmente era nuestra casa, nuestro trabajo, donde teníamos que estar resguardando, ejerciendo un trabajo donde pertenecemos a la institución, en ese momento nosotros nos encontrábamos en la unidad policial cuando nos notificaron por el comisionado que ya falleció, comisionado Urto de que iba a haber una marcha y de que eh, ellos habían pedido permiso que iban a entrar al poblado de Morrito. Pero que ellos iban a entrar, iban a ejercer su marcha y que se iban a regresar. En su momento, pues, nosotros dijimos, pues, les dieron permiso, ellos pueden hacerlo, porque se ponía que era una marcha pacífica donde ellos decían que iban niños, mujeres, pero no percatando la trama, la artimaña que ellos estaban ejerciendo en ese momento. Nosotros, como siempre, que manteníamos resguardando el lugar venimos y ese día pusimos por orientación del comisionado Augusto una cinta color amarilla alrededor de la policía donde decía no pasar prohibido policía nacional porque pensábamos de que era un perímetro que solo la policía podía estar más allá, nosotros respetamos porque era la calle ellos iban a ir a hacer y ejercer una marcha suponiendo que era pacífica. Cuando eran las 2 y 40 de la tarde del día 12 de julio del 2018, nosotros nos encontrábamos ya en nuestros puntos ejerciendo nuestro trabajo, como lo hacíamos todos los días, resguardando el lugar. Miramos entrar un camión... Nosotros decimos camión, camión grande, que meten ganado, porque es grande. Miramos, bueno, esto me afecta, miramos pasar una camioneta, miramos pasar un camioncito color blanco, con, con tapado, después miramos pasar una camioneta roja. Nosotros nos encontramos... Mi persona se encontraba en la puerta principal de la policía. Mi compañero estaba resguardando en cada lugar, resguardando nuestra casa. Nosotros no le hicimos nada. Nosotros estábamos resguardando el lugar donde nos encontramos trabajando. Cuando se paró esa camioneta, color roja con un montón de hombres, y solo recuerdo y miré que dijeron. Uno de ellos, que ya murió Habló el la, apellido Lanza, dijo Hijo de la gran puta policía, sacó la mano Hijo de la gran puta policía, hoy se muere En ese momento yo le dije a comisionado Augusto Jefe, hable a San Carlos porque esta gente viene armada En el momento de segundo sentí Que era lluvia de bala lluvia de balas que comenzaron a rafallar todita la unidad yo me quedé inmóvil y yo miraba que las balas caían no sabiendo mis compañeros que estaban resguardando en la parte de afuera yo porque estaba en la parte de adentro y gracias a mi señor porque estoy aquí entonces en ese momento el comisionado Augusto sale y habla por teléfono vine y yo agarré mi teléfono y comencé a llamar a mi jefa. Y en ese momento era Capitán Hayes y comencé a decirle lo que estaba pasando. Esa gente se bajó y yo solo oí, escuchaba que decía, maten a estos hijos la gran puta, perro, maldito, que tienen que ser muertos, no tienen que estar aquí. el juego, quemen la policía y no dejen vivo a ninguno. En ese momento nosotros lo quisimos resguardar. Habíamos tres mujeres, Carolina y yo. De mis compañeros, yo no sabía nada, pero solo escuchaba que se bajaban el montón de hombres. Y yo escuché que agarraron a patadas a uno de mis compañeros, a Singler, y le decía, ¿cómo te llamas, perro maldito? Y él dijo, me llamo Singler, pero no me golpeen. Entonces, en ese momento yo cerré los ojos y yo dije, señor, en tus manos estoy, pero no permitas, señor, que me maten. Dame una oportunidad más de vida. Yo sentí que en ese momento fue una eternidad para mí porque realmente yo pensé que no iba a vivir. No les hicimos nada, no disparamos. Sin embargo ellos llegaron, se metieron, nos golpearon, nos patearon. Cuando hubo un momento que pasó, ellos unos hombres nos encontraron, nos sacaron del cuarto. Y en lo que yo salgo a, al pasillo de la, de la policía, yo miro que el comisionado Augusto tiene el suelo tirado. me decían maldita perra, levantalo. Está dormido, levántalo Decirle que ya los vamos. Y yo le dije, no, está muerto. Y vine yo y me agaché y agarré el comisionado Augusto y me decía, eso es lo que hacen ustedes, perros, y así van a morir ustedes. Porque son unos perros, decía y lo sacaron para afuera y yo solo miré en la parte de afuera que estaba Lenin y estaba un Faustino allá muerto entonces yo miré a uno de mis compañeros, yo preguntaba por Bolaño, yo preguntaba por los otros pero nadie me decía nada, yo solo miraba que ellos estaban muertos y decían perro hijo de la gran puta así van a morir todos ustedes arranquenle la uña, peguenle el juego, échenle gasolina y nos tenían afuera en el suelo tirado Después llegó un momento que ellos nos agarraron y nos treparon a una camioneta. Yo sentí que caí encima de alguien. Era un muerto que ellos llevaban ahí de ellos mismos. Y yo caí. Y, y, y entre todos los que íbamos, íbamos como nueve, menos, siete. Nosotros nos agarraba y ellos nos golpeaban. Nos decían perro tirenlo en la carretera, que se mueran. Y que, que ellos queden ahí porque no sirven. Entonces igual gran puta. Nos ofendían, nos decían horrores. Llegó un momento de que llegamos a cierto camino, nos bajaron. A mis compañeros les ponían machete, que ellos solo miran en qué momento le van a cortar la cabeza. ¿Ese fue en ¿verdad? No, Antes. ahí en Morrito. El Paramorrito. Después que llegamos al palmo Morrito, estaba Ever, nos amarraron. A mí, gracias a Dios, que solo me amarraron solita. Amarraron a mis compañeros de dos, de tres. Y entonces vino un hombre, agarró una escopeta y a darme, iba, yo no sé, yo le pedí a mi señor que me guardara. Lo único que yo hice, agarrarme y pedirle, señor, ayúdame, guárdame. Porque yo quería ver a mi familia, lo único que le dije, señor, dame una oportunidad más de vida. Y cuando ese hombre se vino sobre mí, no sé, ya Dios dio la vuelta y le dio a Ever y le dio esta parte de aquí que... Le rompió tu vestido y llevó el cayó en el suelo. Después que de estar en el suelo, lo agarró a patadas, ya estando en el empalme de morrito. Y ahí nos metieron a un carro blanco, camioncito carpa verde, y nos llevaron al lóbago. Estando en el lóbago, nos golpearon, nos patearon, me revisaron todas. Una mujer me tocaba las chiches, me tocaba la, mi parte y decía que era una maldita zorra, que si yo le trabajaba al gobierno que no íbamos a vivir y que muchos de los hombres que estaban ahí necesitaban huir y que así íbamos a hacer Ahí íbamos a morir, que no íbamos a vivir porque realmente éramos policías y ellos detestaban a policía. Cuando nos metieron ahí en el llegaba mucho hombre y decían vulgaridades, vulgaridades que necesitaba mujer y que cada mujer aguantaba 50 hombres que nos iban a violar pero después como a las 8 o 9 de la noche llegó Medardo Mairene y él dijo de que él era el presidente del pueblo campesino y de que él él había participado y que nosotros teníamos que renunciar al gobierno teníamos que renunciar hacer policía porque él ya sabía dónde vivíamos. Él sabía que era lo que hacíamos y que teníamos hijos y que íbamos a pagar. Si ellos nos dejaban libre, iba a pagar con nosotros, íbamos a pagar con nuestros hijos, nos iban a quemar. Y que nosotros habíamos matado a nuestros compañeros. Y de que si nosotros renunciábamos, él nos iba a dar un puesto en el gobierno. Pero teníamos que renunciar. Y que si nos daba la oportunidad de vivir, él nos iba a perdonar la vida, pero eso sí, que teníamos que estar en contra del gobierno, y que nosotros mismos era que habíamos matado a nuestros compañeros. Y ellos que okay, okay, okay, ustedes dijeron eso. Ellos sí, y nos grababan amarrados, y nos decían que teníamos que decir eso. En las partes de afuera habían hombres que metían machetes donde estábamos, Estábamos encerrados como en un pozo y ellos metían machetes y donde estábamos nosotros nos hincaban. Entonces lo que hacíamos era acostarlos en el piso de viaje para que no nos hicieran nada. Solo decíamos nosotros un permiso para, para violar a estas perras, para que no vivan. Y yo miraba cómo golpeaban a mis compañeros, pero ya Dios que está bien y misericordioso porque nos dio la oportunidad, pero nosotros no les hicimos nada. En ningún momento nosotros los ofendimos, en ningún momento violentamos su marcha, en ningún momento hicimos nada, sin embargo ellos llegaron, nos golpearon, nos secuestraron, nos ofendieron, mataron a nuestros compañeros y es algo que nunca se olvida, jamás. ¿Y cómo logró salir de eso? Ya dio de que llegó un momento de que ellos dijeron de que habían hecho una negociación, en ese momento no sabíamos qué negociación porque estábamos nosotros ahí, y ya como a las 11, 11 12 de la noche nos dejaron ir y yo pedía me preguntaba por mis compañeros porque el mayor tiempo que uno pasa es con nuestros compañeros, el poco tiempo es con nuestra familia, pero más pasamos con nuestros compañeros. Y yo decía, ¿dónde está Bolaño? ¿dónde está Marlon? ¿dónde está Lenín? Yo preguntaba por mis compañeros, no llegaron, nos sacaron. Las personas, las mujeres que me golpearon, ellas mismas me sacaron como sin nada. Mire, aquí la llevamos. Como que si no me habían golpeado, como que no habían hecho nada. Y ya nos llevaron a como a una ambulancia, a la Cruz Roja, nos entregaron. Y yo preguntaba y ahí fue que ya mire a Bolaño que estaba, que ya me dijo pues que me estaba muerto. Que ya Lenín, ya he el comisionado gusto yo dos Faustino preguntaba y a ellos, no estaba sabiendo que habíamos compartido un mes con ellos y al saber que en milésimas de segundo le quitaron la vida solo por gusto, solo por, por odio, sin haberles hecho nada, es algo que, que quiere en la mente, quiere en el corazón que nunca se va a olvidar, nunca se va a terminar eso de, de ese odio, ese rencor que realmente no... Nosotros nunca les hicimos nada y ni les hacemos nada, y siempre están. Y yeah, entonces en el, en el caso suyo, Javier, sí, sí. pasó algo igual, parecido? Este, yo, este... A mí me, me, me agarraron en el segundo grupo, cuando nosotros pues, lideraron en dos grupos. Este, ellos lo llevaron primero, lo sacaron una camioneta, primerito, este, como yo estaba en la parte de atrás con otro compañero, David Oporta, Mairena, entonces a nosotros lo agarraron de último, ellos lo rodearon ahí y tras que los agarraron, este, los despegaron la camisa con todos los botones, el, el chip los desarmaron, y entonces y lo culatearon con una escopeta, andaban fusilacas, y este después lo hicieron que corriéramos o lo dijeron este, eh, corran a donde está aquella camioneta, había una camioneta esperándola ahí en la calle, entonces corran para esa camioneta que ahí se van a ir, entonces. Y en medio de la balacera, porque ellos seguían disparando hacia seguían la alcaldía. Disparando. Sí, seguían disparando hacia la alcaldía y nosotros lo hicieron correr en medio de la balacera y lo, lo mandaron a la camioneta y después lo trasladaron para limparme a Morrito. Este, ya cuando estamos saliendo ahí del de caserío de Morrito este, en el camino, yo me dieron un impacto pues, de llevarle en la espalda a mi compañero también que iba conmigo los mismos que iban ahí en la tina, que los llevaban nosotros secuestrados, nosotros los pararon al frente de ellos y iban a echar una tina porque la balacera seguía disparando para la alcaldía, entonces en ese recorrido ellos tuvieron un impacto de bala, me dieron en el espalda, y este, cuando me mataron a la también me dieron, me colatearon la cabeza con una escopeta, andaba, iba bastante herido, y los trolearon para para loa tuvimos un rato ahí en, en Palme Morrito, Esperando que saliera el resto de, de, de ellos que andaban adentro, que eran más de 200, que andaban todo el mundo armado, algunos encapuchados, otros andaban sin capuchas. Entonces estuvimos ahí, después los llevaron y, y si, hicimos, hicieron otra parada allá en un lugar que le dije Cinco Yal, que es donde vive uno de ellos, que ahí lo mencionaban, que le decían Carlos Zamora, que era candidato, fue candidato del PLC, y, y ahí vivía él. Entonces ahí, ahí estuvimos un rato y después los llaman para la Ahí este... yo que preguntaba a mis compañeros qué se harían y cuando llego a la escuela, lo meten a la escuela pero vamos rodeados, cuando llegamos a la, la loba, está aquel gentil de ellos, ahí toditos armados tirando tiros al aire, con machete y todo y los bajan de la camioneta y los meten a un aula de una escuela ahí. Cuando ya entro a la aula, ya miro a, a mis otros compañeros que están ahí heridos. Eh, ahí no las miro todavía porque las tienen en otro lado. Entonces en eso estamos. Había una doctora, creo que era, no sé, de parte de ellos, que fue la que lo curó las heridas ahí para mientras. Y este nosotros miramos alrededor de la, de la escuela, que poca gente ahí este, amenazándolo, gritando, que, que lo sacaban, que, que lo iban a pegar fuego vivo. Y, este, y ahí estuvimos hasta como a las 11, pues que llegó ya este Medardo, Mairena. y ¿De la noche? Y, sí, 11 sí, de, de la noche y. y fue cuando él dijo que hice, que nos dijo que renunciáramos, que vayan a perdonar la vida, pero que renunciaron porque el presidente tenía que irse, que era una forma de, que no lo preocupáramos, que era una, pres, una forma de, de, de presión para el gobierno, para que él abandonara el país. En eso estuvimos, entonces ahí me escuchamos que hicieron una negociación, nos vemos ¿con, con qué, con quién, entonces. este fue cuando llegó un, una ambulancia, o no sé si era Cruz Roja, llegó ahí, este, ya lo sacaron para afuera, lo montaron ahí, y lo dice, lo, dice, lo vuelve a decirme, Aldo, ya no se preocupen, dice, ya van para el hospital pues de lugar para que los lo curen allá, ese, ya, ya, ya negociamos. Entonces lo mataron a la ambulancia, y fue cuando ya las miré ahí, pues, las tres compañeras que la sacaron de otro lugar de la escuela, y los montaron a la ambulancia y los, los mandaron para, al hospital de Guigal, cuando estuvimos ahí varios días ahí, nos curaban las heridas. En el, en el transcurso de todas las cosas horribles que ustedes pasaron, ¿ustedes escucharon hablar de Francisco Ramírez en algún momento ahí en la escuela en López? Es que ahí era inmenso, que ella también era parte del movimiento campesino, aunque no ella estaba ahí, pero ella... Representaba sí, que estaba ahí. Porque Medardo él decía: Soy el presidente del pueblo campesino, no solo soy yo, sabemos muchos que estamos aquí. Incluso casi la mayoría, hasta un abogado que era de Morrito, ahí estaba. Y él decía que renunciáramos, que nos iban a perdonar la vida. Y que todos estaban allí, y de que realmente ellos eran los que iban a gobernar, que nos iban a dar una oportunidad. Sí, estaban repartidos los poderes entre ellos. O sí. Sea. Es sentía que habían trumpado, porque ya cuando después cuando, cuando los montaron a la ambulancia todos ellos disparando el arma de alegre porque ellos ya estaban en el poder que habían ganado que quieren agregar bueno para mí es algo que yo lo viví en carne propia con mi compañero la le doy primero las gracias al señor porque esto es algo de que realmente lo vivimos y es algo de que decimos la verdad, no estamos mintiendo, lo vivimos. Y es algo que no le hicimos nada a esta gente, sin embargo, ellos ensañaron en matar a nuestros compañeros sin hacerles nada. Estábamos en nuestra casa, decimos nuestra casa, porque donde nos encontramos, nuestro trabajo es ese. Nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros compañeros, somos hermanos, que trabajamos juntos. Y sin embargo, esta gente vinieron a, a destruir, a matar, con, con odio, sin haberle hecho nada. Pero con esto no significa de que nosotros nos vamos a correr, nos vamos a ir. No, aquí estamos. Aquí estamos trabajando. Ellos sí. forzaron a ustedes decir que sus propios camaradas habían matado a los sí Sí, porque ellos nos amarraron y estábamos amarrados, incluso hay videos donde ellos subieron en el momento donde salimos amarradas nosotras y a la par había un montón de gente, ellos no iban a poner la cámara a enfocar al resto de que nos tenían amenazando con armas. Sí. Ellos solo nos enfocaron a nosotros, pero alrededor había cualquier cantidad de hombres armados, sí. con machete, con pistola, con aca, con escopeta y nos estaban apuntando. Y solo nosotros no teníamos que sí. hacer, estábamos en un momento sí. que estábamos amenazados y teníamos que decir. Sí. Ahí nomás salió Carlos Fernando Chamorro y esa gente Miguel Mora y la Lucía Pineda diciendo oh no fue que la policía se mataron entre ellos mismos. Sí. Chamorro, Mora, Pineda, todos esos supuestos periodistas estaban en con en efecto, con mi y su mm -hmm. ente. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, este a mí cuando cuando me dieron el impacto de bala y a mi compañero, este, ellos los amenazaron, pues nosotros nos dijeron, este, ustedes digan que fueron los de la alcaldía que le dieron, dieron el disparo, y si no, aquí se quedan ustedes, aquí los vamos a matar, ustedes van a decir esto y esto, que, tratando de culpar a los, a los compañeros que estaban ahí en la alcaldía. Y jamás fue así, porque la alcaldía estaba largo en, donde íbamos nosotros y, y los impactos fueron de ahí cerca, de los mismos que íbamos nosotros, que los llevaban secuestrados a nosotros. Y este, ahí se escuchó, pues, este, cuando uno de ellos que, que iba con nosotros dijo este, que le habían cavado pues, que. No era eso lo que habían planificado y que le había pasado la mano, que no a matar a nadie, pero así es la realidad, este. ellos se metieron sin ninguna lástima, la agarraron. En ningún así. momento nosotros les hicimos nada, sin embargo ellos llegaron y comenzaron a, a, a tirar balas, a comenzar sí. a, a, a matar, ni siquiera, miren, venimos a apuntar, o qué están haciendo. Simplemente eso fue la marcha, llegar y matar. Porque en ese momento Medardo dijo, los vamos a dejar ir, pero ustedes van a decir de que ustedes mismos mataron a sus compañeros, porque fueron los de la alcaldía que los mataron, ustedes mismos se mataron. Si ustedes no dicen eso, igual a como le dijeron a mi compañera aquí no más quedan, si no, ustedes van a decir eso y se van a ir, no hay ningún problema. Incluso me dijo, vos vas a renunciar. Yo no le dije nada, yo lo único que digo, le doy la honra y la gloria a mi Dios, porque hasta el momento me tiene viva. Nada más. Y sí presenté los mecates donde estábamos amarrados. Pero sí había cualquier cantidad de gente armada, apuntando, sí. y estábamos amenazados. Y él decía: tienen que decir esto. Sí. Él ponía palabras en nuestra boca, cosas de que no era así. Sí.